Colombia, yeah, hey Colombia, yeah, hey Corazón. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy eh, oh, salura, gordo. Me va a quitar esa timidez algún día. Bueno, les cuento que nos vamos en este momento a un viaje espectacular. A un sitio llamado Marruecos. Nos vamos a Marrakech. Estoy la verdad demasiado feliz porque no conozco absolutamente nada de Marruecos. Y esto va a ser una experiencia muy chévere para los dos. No habla Bueno, quiero darle las gracias a HKM Travel por, por darnos esta experiencia tan chévere Por ayudarnos a conseguir un paquete súper especial Y porque vamos a conocer una cultura nueva Espero que lo disfruten mucho Que se diviertan con nosotros Y bueno, este va a ser nuestro viaje a Marruecos Espero que lo disfruten Amores míos, estoy feliz de contarles que hemos llegado ya a Marrakech, una ciudad que no conocía, jamás había estado acá, me parece increíble conocer esta nueva cultura y bueno, estoy con el mejor guía turístico de todos, espero, vamos a ir a un mercadito que dicen que es muy popular y muy chévere para ir, pues para todos los turistas, vamos a ver cómo nos va y ya les cuento. Vamos por dónde es. Hola. Hola. Oiga dónde estamos. ¿Dónde estamos en serio? Pregunte dónde estamos. Valation. Álvaro. Pregunta dónde carajos estamos. Álvaro no tiene idea dónde estamos perdidos Aquí en barraqueta vamos para el flea market no tiene ni idea dónde estamos yendo y eso ya me tiene muy estresada y no saben mi pinta gracias la más tropical y turística del mundo y nosotros perdidos I'm looking for species <risa> o sea, de no. El... Álvaro no tiene ni idea dónde está gracias pensé que estábamos perdidos pero no, ya llegamos al mercadito Hello. Creo que no les gustó que las filmara, gracias. Porque se pierde, no se pierda más. Porque vas tan rápido. ¿Te quieres ir? Estoy negociando. ¿Estás negociando? Valo. Sí. Voy, voy, voy. Álvaro se perdió ahora. ¿Cuántos, cuántos, dirhams, ¿Cuántos dirhams te pidieron? 25 euros, no me parece malo ¿Cuántos mal? dirhams te pidieron antes? ¿Qué dices? ¿Qué This Beautiful. is this is green. Colombia, hello Colombia! Hey, you're welcome, you're, you're welcome, welcome. <laughs> from Marrakech, du state de La Place de Now, Welcome everybody! Thank <laughs> you! Colombia! Hey, hey, Colombia! Hey, hey, Wow, what you need to know. Oh, Alvaro! Oh, Alvaro! Oh, Alvaro! No, no more, no more. Alvaro! Albano. Albano. Albano.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 no, Ay, no, déjame. Ay, no, no, Ay, no, lo no, Ay, no, no, no, no, no, no, no, Gordo, dile que se quite, no, no, no, no, sí, no, no, no. Bueno, la cabeza. No, no, no, gordo, no. Quítese esa vaina ya. No, no, no. ¿No? no, no... no, yo no... Todos, todos, no todos todos. Ok, It's video. No. no, yo no soy capaz. Igual, fumo shit. No, no, no. Estoy muy nerviosa. Después de nuestro hermoso, bueno, de mi hermoso susto con esas culebras horribles, a mí no me gustan las culebras, tengo que decirlo. Le tengo fobia y pánico a las culebras. ¿Cómo te sentiste? No tenía ni idea. Es atracción tuya por las culebras, mi amor. Gracias. Una atracción. atumbada fue la que nos metieron. 100 euros por la foto. Mi amor, mi regalo de aniversario. ¿Tienes puesto? ¿Esto? Hermoso. No lo llevo a Bueno, está bien. Pero entonces con unos zapatos que me peguen. Cuando tengamos dirham, volvemos. A negociar a mí porque a la obra en dos cuadras le sacaron 100 euros. Mi amor, ¿Ah? cánteme. Cánteme. Laura, Laura. Dame 50 euros. Toma los. Y me los das. Primera salida, 200 euros menos. Cinco minutos, dos cuadras. La foto con las cobras me costó 20 euros. Terminé con esta vaina en la mano que no quería, no sé qué significa, una señora me dijo que era de buena suerte. <risa> Cuidado, despecho una moto. ¡Amb el autobús! Y seguimos con este City Tour por Marrakech. Y miren estos amigos tan hermosos que hemos encontrado. Mi amor, ¿cómo se llama tu amigo? Paco. ¿Paco? Amores, espero que les haya gustado este video nuevo en mi canal de YouTube, suscríbanse y voy a tener una sorpresa muy especial a los 200 mil suscriptores, así que suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse. Los quiero mucho.